Hemos aprendido cómo seleccionar nuestros objetos haciendo clic derecho y de acuerdo al área que abarquemos, tomará nuestros objetos. Ahora vamos a ver lo que es la selección de tiempo. La selección de tiempo, esta se hace con clic izquierdo por fuera de nuestros ítems, por esta área, estas áreas huecas. Si hacemos clic y arrastramos nuestro mouse, esa área se resaltará en un color distinto al del proyecto. Esa vendría a ser nuestra selección de tiempo. Entonces, aquí por ejemplo, si nos hacemos en los bordes, salen estas flechitas y manteniendo clic, de nuevo las vamos ajustando hasta el pedacito de tiempo donde queremos ir a hacer algún tipo de modificación. Este tipo de selección nos sirve para poder eh, especificar en algunas acciones donde viene incluida este tipo de selección. Es decir, aquí eh, si vamos a hacer algún tipo de acción, um, a veces tendrá que eh, um, obviar o incluir la selección de tiempo. Um, en este caso vamos a hacer algunos ejemplos, dado que estamos aprendiendo a copiar y cortar y este tipo de cosas, con, con esta selección. Para quitar, vamos a ver, para quitar la selección basta oprimir escape. Y ahí se nos va. Como vimos anteriormente, si yo primo control, oprimo sobre el, sobre el objeto, lo arrastro, tengo una copia idéntica de nuestro objeto. Ahora, si yo quiero tomar simplemente este pedacito de aquí hasta aquí, Puedo hacer una copia y bueno y aquí modificarlo con, con mi objeto según quiero, sí. Hay una forma de abreviar también este procedimiento. Y se puede hacer con esto, con la selección de tiempo. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, vamos a ver desde aquí. Dijimos que viene a ser nuestro. queremos este pedacito desde aquí hasta aquí. Entonces ya lo resaltamos. Lo único que tenemos que hacer ahora es seleccionar nuestro objeto presionamos control, clicamos sobre el objeto, la parte de, del objeto que queremos y arrastramos. Inmediatamente nos sale una copia idéntica del pedacito o de la fracción de objeto que queremos. Y así se puede hacer con los demás. En este caso es un, un evento, un objeto de audio. Con, los, con el MIDI también se puede hacer lo mismo. otra forma de darle uso a este tipo de selección es cuando ya tenemos nuestro proyecto completo digamos que dura 3 minutos y digamos está este espacio demasiado grande o demasiado, sí, demasiado largo para que inicie nuestra canción entonces nosotros hacemos una selección total de nuestro proyecto y le podemos decir de dónde a dónde tendrá que ser eh, el archivo final que vamos a guardar, ¿sí? entonces si vamos a volcar esto a, a mp3 o a WAP, eh, bueno vamos a incluir este pedacito aquí, nos vamos aquí a render y después una, una vez abierto incluiremos aquí time selection y aquí este tipo, el, el tiempo de selección vendrá a ser la partecita que vendrá a ser registrada a su final siempre con este tipo de selección de tiempo cuando tengamos por ejemplo eventos MIDI eh, y queremos volcarlos a audio siempre dentro del proyecto. Entonces ahí también nos va a servir este tipo de selección que nos tomará simplemente un, un pedazo de ítem y nos volcará solamente ese pedacito a audio cuando sea MIDI. ¿no? Bueno, más adelante veremos cómo, cómo se hace eh, este procedimiento por ahora. Quiero que quede claro o que nos quede claro el, la, este tipo de selecciones. Selección con clic derecho. Vamos a seleccionar objetos y que es independiente de la selección de tiempo. Ahora, hay otra forma de seleccionar, pero que no tiene nada que ver con esto. Entonces, si nos ubicamos por ejemplo aquí encima de la línea del tiempo y hacemos clic y arrastramos ahí nos está apareciendo una línea con dos triangulitos para qué sirve eso esta vendrá a ser la selección del loop eh, esta selección de loop mmm, quiere decir que si en nuestro transport, en esta parte de abajo bueno que aún no les he explicado mmm, no hemos ido a la parte del transport, pero este botoncito es el que si está activado de color verde y nosotros ponemos Andar, el, el proyecto lo que hará es repetirse, repetirse siempre en esa parte de ahí, uh -huh. si ya quitamos este, esta opción de loop ya nos continúa, entonces ahí hay que tener en cuenta esto, entonces que la selección de tiempo es independiente a la selección de loop tengamos claro eso, yo ya al inicio me confundía mucho con estas dos cosas, espero que esté claro bueno si quiero agregar una nota final sobre la selección de tiempo y la selección de loop porque tal vez se me pasó por alto que en la versión por default, cuando instalamos el programa esta opción viene vienen incluidas ambas eh, si yo coloco si yo hago una selección de tiempo me selecciona también el loop o lo mismo lo contrario si hago una selección de loop me selecciona la selección de tiempo entonces para tener estos dos vinculados basta ir a opciones y preferencias o mediante el atajo de teclado control p yo prefiero hacer control p es más inmediato y ya estoy acostumbrado entonces editing behavior vamos a esta opción y aquí nos aparece esta opción acá donde dice Link Loop Points to Time Selection. Entonces si yo la, la selecciono, aplico. Ahora cuando yo hago una selección de tiempo, incluirá también la selección de loop. Creo que así viene por defecto. Por lo que me respecta, yo trato de trabajar independientemente estas dos cosas. Así puedo tener un loop por un lado y tener la selección de tiempo por el otro. Y cuando necesito linkar o, o seleccionar las dos cosas al mismo tiempo, simplemente pr mantengo presionado Alt. Y en la parte de arriba, como si hiciera una selección de loop, selecciono y ya los tengo linkados ambos. Bueno. Ahora si quiero hacer una selección, suelto el Alt y hago ahorita normal, quiero hacer una selección de loop. Bien. Vuelvo a hacer una selección ambos, presiono Alt y listo. Sí. Ya por eso creo que... <ríe> espero que sea claro. Bueno, ya después cada uno escogerá cómo quiera trabajar. Como nos hemos podido dar cuenta, eh, hemos dedicado un poco de tiempo a nuestros ítems, a conocerlos, al menos por encima, para irnos ambientando con ellos. Mm, algunas formas de selección, identificar lo que es la selección de tiempo, lo que es el, la selección de loop. Y estas cositas que creo que son indispensables mmm, para conocer un poco mejor lo que son aquí los menús. Sí, así ahora cuando nos empecemos a entrar en el terreno de, de estos menús, ya tenemos eh, en mente más o menos qué se puede hacer con los, con los ítems. Si hubiera empezado por los menús, y empiezo aquí a, a dar ejemplos taca, taca, taca, taca, sin haber tenido un, un, un, algo presente de lo que son los, los, los objetos se nos, creo que se nos hubiera dificultado mm, un poco más comprender